saludos amigos continuando con el estudio de la materia en esta ocasión veremos temas relacionados a las clases de conjuntos las relaciones entre conjuntos y algunos ejemplos prácticos bien vamos a iniciar clases de conjuntos existe una, una clasificación general de acuerdo al número de elementos es así que tenemos los el conjunto vacío en un inicio que gráficamente es como vemos en pantalla no es, eh, de acuerdo al estudio anterior que vimos de diagramas de Venn pues es una curva cerrada por tanto un conjunto vacío es aquel que carece de elementos eh, alguna simbología importante que nosotros la denotamos es a través de las llaves ¿sí? simplemente las llaves de apertura y de cierre o también con este el símbolo que vemos en pantalla esto se lee conjunto vacío o en algunos textos también lo conocemos como conjunto nulo un ejemplo de esto es, por ejemplo, en este caso, los números enteros negativos mayores a 5. ¿sí? Enteros negativos mayores a 5. Obviamente no existe ese conjunto, por tanto es un conjunto vacío. ¿sí? No existen números mayores a 5 y que sean negativos. Otra clase de conjunto, en este caso, es el conjunto finito vemos eh, gráficamente representado un conjunto finito vemos una, los números que van desde el 0 hasta el 9 es decir podemos determinar un fin entonces en ese caso eso es un número finito es cuando si nosotros en el proceso de contar sus elementos tienen un fin ¿Sí? eh, un ejemplo de esto serían los días de la semana los días de la semana lunes martes miércoles nosotros podemos contarlos y tienen un fin otro ejemplo puede ser países de américa que también sabemos cuánto es el número exacto de, de países que tiene américa seguidamente la clase de conjuntos tenemos los conjuntos infinitos que son ahora los conjuntos infinitos eh, por ejemplo vemos en el diagrama de Venn los números reales ¿sí? los números reales pues de cierta forma no sabemos cuál es el, el inicio de los números reales en, por ejemplo desde los números negativos hasta los números positivos ¿no? es decir no tienen un inicio ni tampoco tienen un fin definido por tanto a ese tipo de números pues se los conoce como perdón a ese tipo de del, de conjuntos se los conoce como conjuntos infinitos como vemos en pantalla un ejemplo de esto pues es eh, los números enteros positivos tienen un inicio sí, tienen un inicio pero no tienen un fin Va desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito. Los tres puntos, pues significa que esta serie continúa. Otro ejemplo sería los planetas en el espacio. Eh, ahora mismo, pues los científicos todavía no saben determinar cuánto es el número de planetas que tenemos en el universo. ¿sí? Otra clase de conjunto, pues son los conjuntos unitarios. ¿Qué son los conjuntos unitarios? Pues, eh, como vemos aquí en el diagrama de Venn pues satélite natural de la tierra cuál es el único satélite natural de la tierra ¿Sí? la luna no la luna entonces la luna es es un conjunto unitario porque la tierra no tiene más satélites ¿sí? naturales entonces en este caso pues un conjunto unitario pues es aquel que solo tiene un solo elemento un ejemplo adicional es los números impares mayores a 3 y menores a 6. ¿Sí? recuerden entonces ¿cuál sería este valor? el 5 ¿sí? porque 3 no es mayor que 3 ni 6 es menor que 6 como vimos en, en los videos anteriores ¿sí? entonces el único elemento que está comprendido entre 3 y 6 y que sea impar es el número 5 otro ejemplo sería el sol en nuestro sistema solar es el único elemento que tiene esa característica el sol ¿sí? que es una estrella finalmente tenemos los conjuntos, las relaciones entre conjuntos. Sí, existen algunas relaciones que se pueden manejar dentro de los conjuntos. La primera relación es la equivalencia. Un conjunto es equivalente en sí a otro conjunto si sí, se puede establecer una correspondencia bionívoca. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que tanto el conjunto A como el conjunto B tiene que tener en la misma cantidad de elementos para que se puedan emparejar. ¿Sí? Eh, la equivalencia se la simboliza con, mediante una flecha pues de, do, de doble entrada ¿sí? donde se expresa que A es equivalente a B un ejemplo de esto sería por ejemplo en este caso el conjunto A dado por X, Y, Z y el conjunto B dado por 1, 2, 3 ¿Sí? tenemos la misma cantidad de elementos por tanto se pueden emparejar a esa correspondencia pues se le denomina correspondencia bionívoca y en este caso el conjunto A con el conjunto B son equivalentes importante aquí también es destacar que la equivalencia de conjuntos la cardinalidad de los conjuntos debe ser iguales ¿sí? es decir en este caso como vimos anteriormente ¿cuál es la cardinalidad de A en este caso sería 3 de igualmente la cardinalidad de B sería 3 entonces como tiene la misma cardinalidad entonces los conjuntos son equivalentes otra relación que existe entre conjuntos es el de conjuntos iguales ¿Cuándo decimos que dos conjuntos son iguales sí. dos conjuntos son iguales si es que los elementos de a también son los elementos de b del conjunto b por tanto pues la, sim eh, la simbología está dada por el signo de la igualdad sí. ¿sí? que se expresa pues que a es igual a b algún ejemplo de esto pues es tenemos el, elemento, el conjunto a x y z y el conjunto b también con los mismos elementos entonces en este caso pues a es igual a b es decir cada elemento de a también pertenece al elemento b ¿sí? el conjunto b perdón. otro ejemplo sería las vocales en este caso el conjunto e tenemos a e i o u y el conjunto f pues tenemos eh, el conjunto de las x tales que x es una vocal en este caso pues está un conjunto está determinado por tabulación y el otro está especificado por compresión a pesar de eso pues tenemos una igualdad, ¿sí? entonces en este caso es igual, no importa en este caso si es que ambos conjuntos no están determinados por una misma especificidad, en este caso esta está tabulación y esta está por compresión, pero existe la igualdad entre conjuntos. Otra relación que tenemos dentro de los conjuntos pues es la de subconjuntos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando parte de los elementos de un conjunto A también pertenecen a un conjunto B. ¿Sí? o viceversa eh, se expresa cuál es la simbología a través de este símbolo ¿sí? se expresa que a es su conjunto de b ¿sí? a es su conjunto de b para diferenciar cuál es el subconjunto de cuál siempre la abertura está dado al lado donde es el conjunto macro el mayor ¿sí? y el subconjunto siempre está al, en el lado contrario de la abertura del símbolo ¿sí? Entonces en este caso sería a subconjunto de b en este ejemplo vemos si A es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y B es 2, 4, ¿cómo sería la correspondencia? La relación. ¿No es cierto? Ahora, en este caso, ¿cuál sería? B es un conjunto de A, entonces tendría que ser B su conjunto de A, como vemos acá. B es su conjunto de A. ¿Sí? Porque A sería, en este caso, el conjunto mayor. Y B está contenido en A. Asimismo por regla general sabemos que un subconjunto o un conjunto es subconjunto de sí mismo ¿sí? eso es importante luego para las operaciones que se vamos a realizar entre conjuntos es importante este término. para expresar que un conjunto no es su conjunto de sí mismo se expresa mediante el mismo símbolo pero con un, con una línea oblicua en el centro de este símbolo ¿sí? ahí se expresa que A no es su conjunto de B finalmente tenemos la última relación que es el conjunto potencia que en este caso es la familia de todos los subconjuntos que se puedan crear a partir de un conjunto dado. Por ejemplo, bueno, simbólicamente eh, se expresa de esta forma: potencia del conjunto A. ¿sí? Y el número de elementos que tiene este nuevo conjunto potencia está dado por la fórmula 2 a la n, donde n es el número de conjuntos. O en otras palabras, n viene a ser la cardinalidad que tiene el conjunto. ¿sí? Que tiene el conjunto. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos el conjunto A dado por 1, 2, 3. Entonces el, el conjunto potencia está dado por todos los subconjuntos que se puedan crear a, a partir de estos tres elementos. Incluido el conjunto vacío y en sí el mismo conjunto. Recuerde, porque un conjunto es su conjunto de sí mismo, entonces se viene dado por eso. Entonces contamos de esa forma. Para saber cuántos conjuntos tienen que salir o, o el resultado del conjunto potencia, hacemos la fórmula 2 a la n. En este caso, ¿cuánto es n? Es igual a la cardinalidad del conjunto, que en este caso es 3. 2 a la 3 sería 8 elementos que tiene que tener el conjunto potencia. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 subconjuntos. ¿sí? Entonces, por tanto, un conjunto vacío es un conjunto de sí mismo, como lo dijimos y también forma parte del conjunto potencia, ¿sí? incluidos estos dos tiene que dar como resultado Bien, vamos a nuestro primer ejemplo eh, determinar si es verdadero o falso el siguiente enunciado sea el conjunto A 2, 4, 6, 8, 10 y el conjunto B dado en compresión x, toda, tal que x sea un número par entonces ustedes cómo consideran esto, A es su conjunto de B vamos adelante con su respuesta respuesta o opción incorrecta eh, bien vamos a resolver entonces esto eh, como lo dijimos a es igual al conjunto de los números pares de, del 2 hasta el 10 y eh, el conjunto b es conjunto de todas las x tales que es un número impar entonces vamos a ver lo primero que debemos hacer es determinar por tabulación al conjunto b para poder especificar eso ¿no? entonces cómo queda expresado esto pues es un número que viene desde el infinito, el infinito negativo todos los números pares menos 4 menos 2 hasta el infinito positivo igualmente de números pares, entonces, como segundo punto, tenemos eh, recordemos la regla de su conjunto. Cuando es un, eh, un es un conjunto es su conjunto de otro, cuando parte del conjunto, en este caso A también es, es, es, es o están correspondidos en el conjunto B en este caso 2, 4, 6, 8, 10 forma parte del conjunto B Sí, en efecto aquí está el 2, estamos el 4, está el 6, está el 8 y está el 10 ¿sí? entonces existe una correspondencia entonces el conjunto A es parte del conjunto B macro por tanto la relación que nos solicitaba viene a ser verdadera ¿sí? vamos con otro ejemplo determinar sea el conjunto A perdón el conjunto C igual a A B C D y f cuál es el número de elementos del conjunto potencia de c eso nos está pidiendo bien adelante vamos con tu respuesta bueno opción incorrecta eh, vamos a realizar la resolución del ejercicio sea si el conjunto c dado por los elementos a b c d e y f debemos encontrar el número de elementos del conjunto potencia de c para lo cual lo primero que debemos hacer es encontrar la cardinalidad del conjunto ¿sí? del conjunto c ¿cuál es la cardinalidad? recordamos el concepto que vimos en el video anterior es igual al número de elementos que tiene el conjunto en este caso son 6 por tanto la cardinalidad viene dado por ese número que sería 6 como segundo punto aplicamos la fórmula para determinar el número de elementos que tiene el conjunto potencia de c ¿Sí? y la fórmula pues era 2 a la n donde n viene a ser la cardinalidad que encontramos anteriormente sería 2 elevado a la, a la n en este caso 6 a la sexta pues nos da 64 por tanto el número de elementos que tiene el conjunto potencia de c es, es 64 ¿sí? esa sería nuestra respuesta es decir podemos construir 64 subconjuntos a partir del conjunto c con esto hemos terminado hemos culminado pues esta segunda parte del video correspondiente a los conjuntos en los siguientes eh, videos vamos a ver temas relacionados a las operaciones entre conjuntos el sistema de unidades internacional de medidas las unidades fundamentales SI y algunos prefijos del sistema internacional muchas gracias y hasta la próxima